Pero antes de presentar a Don Eufemio, yo quiero aprovechar la presencia de Don Eufemio para felicitar a nuestra queridísima, la doctora Gina Morales de Romero, que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños y a su entonces se olvidó el viernes felicitarla. Lo voy a calentar ahora. Así Mira, que, esa, eh, eh, no me calienta porque yo hasta declaré día de fiesta nacional el 23 de agosto debido al cumpleaños. Ya no fue por la toma de posesión. Nada de eso del presidente, eso, es mini, eso son eh, minucias, la verdadera Así fiesta, es la fiesta de cumpleaños de Gina. Saludos, doctora, felicidades para usted, que Dios la siga bendiciendo y que podamos seguir compartiendo. Le damos la bienvenida en esta que es la entrevista VIP en Contacto Diario a don Eufemio Vargas Lino. Don Eufemio, hermano, bienvenido a Contacto Diario una vez más. Sí, buenos días, amigos Víctor. El doctor que, que ha sido una buena mutual en, esta, en ese programa, eh, todo el tiempo la gente lo dice, yo lo creo y lo veo también. Eh, y buenos días a los amigos televidentes que cada mañana y también de noche se nutren realmente de las sapiencias de ustedes. De la colaboración de los amigos televidentes. Gracias, gracias, don Eufemio. Usted también que se ha convertido de que iniciamos este proyecto tal, que Usted fue de lo que, que fue, lo bendijo. Podemos decir que fue que inauguró y pre, pudo predecir también. Eh, verdad, lo que hemos nosotros logrado en esto La, Casi la patada, la patada de, la de la suerte, no la digo. De la suerte. Así que bueno que está con nosotros don Eufemio. La intención de invitarlo, don Eufemio, eh. Eh, conociendo ¿verdad? su experiencia y la capacidad también de análisis que tiene, de invitarlo hoy lunes, iniciando la semana, iniciando un nuevo gobierno. Aires de esperanza se respiran en la República Dominicana, sin lugar a y sin temor a equivocarnos. Y quisiéramos oír, pues, de donde fuimos vargas las expectativas y lo que él espera a partir de hoy, que podamos los dominicanos, pues, eh, realmente poder iniciar, a vivir una nueva época. ¿Su opinión con respecto a esta situación que vive el país actualmente lo que inicia hoy, Don Eufemio. Bueno, eh, yo voy a hacer la similitud con los equipos de pelota. Cuando usted estructura un buen equipo y consigue un buen manager, está seguro que el campeonato puede ser suyo. Solamente por cualquier dificultad podría fallar, pero normalmente no falla. Yo creo que... Eh, Luis se ha rodeado de un equipo de grandes ligas en materia del, de lo que tiene que ver con el gabinete. Eh, son personas de experiencia, personas capacitadas y los que son jóvenes, que no tienen tanta experiencia, pero tienen realmente mucha preparación y no tienen quizá la malicia que le inculcan a veces en la política a la gente. No son activistas políticos. Y yo creo que él tiene la intención, el presidente, de hacer un buen gobierno porque ha conformado un buen equipo. Así que yo, además de felicitarlo a ellos, felicito al el país por darse el gobierno que merece, porque si, si se votó por, por Luis Abinader era por lo que el pueblo quería. Pero se está, a partir de ayer, como que el cambio se ha visto en, hasta en lo emocional de la gente. Porque, no sé, como que cuando los gobiernos duran mucho, nosotros incluso, hasta en los negocios, tenemos que estar cambiando porque la rutina hace que uno vaya cubriendo malas costumbres en administrar. Por lo tanto, eh, me parece que vamos a tener un buen periodo de gobierno. Ojalá los políticos no lo dañen. Y, tocó los temas... Que los dominicanos queríamos escuchar el tocar. No podía tocarlo todo porque fue un discurso corto, pero fue conciso y preciso. Eh, al tocar el asunto de lo más importante que tiene el país y que tiene el mundo, que es la vida, el activo más importante, habló de la memoria, de la salud, en el aspecto de que de aquí a diciembre todos los dominicanos tendremos Seguro, y nos referimos a los que no lo tienen porque la mayor parte lo tenemos, pero más de dos millones de personas van a tener seguro que no lo tienen. Va a mantener lo que tiene que ver la, la, la, la, la, la solidaridad del gobierno con los más desposeídos y va a mantener las fases. Pero en la salud, hablar de que las vacunas van a ser gratis, eso también es un aliento, porque se ve que los fondos van a venir o están... Eh, yo comparo realmente el gobierno como cuando yo que soy colmadero por nacimiento cuando usted le tienen un formado quebrado defienden el almacén pero usted tiene que una factura Fíjate si hay otro sitio para a surgir, lo que lo deja quebrado va a seguir quebrado va a ser el mismo estado quebrado porque la pandemia desde marzo hay miles y miles de empresas que se han quebrado miles y miles de empleos que se han perdido. Entonces, al reactivar la economía, como él habla, del turismo, de las pymes, de, de la agricultura, que el, el, el Banco Agrícola va a prestar 5 mil millones a cero interés para las cosechas que se van a sembrar ahora, ese es un gran ingrediente. Porque hay gente que tiene la tierra, pero no tiene los cuartos para comprar la semilla y para prepararla. Me parece que, que esa es una buena iniciativa. La iniciativa de aumentarle el presupuesto a la salud es importante. Y ojalá, como tenemos un médico aquí presente, ojalá se termine el pleito entre el gobierno y el colegio médico para que se pongan a trabajar en lo que es. Eh, no es que nadie va a ser sumiso de nadie, ni el gobierno del colegio, ni el colegio del gobierno, pero que por lo menos nos pongamos todos a trabajar para salir de esta pandemia. Esperamos más medidas que tiene que tomar el gobierno, pero realmente va a tener que ingresar a lo que tanto criticó el presidente Abinader que hemos criticado nosotros y ustedes, el endeudamiento que ha tenido el, el país. Pero sabemos de la actual situación que tienen los países. Han tenido que ir a, a los créditos internacionales. Desde luego van a instituciones, quizás no vayan al fondo monetario, van a instituciones como el Banco Mundial, eh, otras instituciones crediticias a nivel mundial que son prestas a largo plazo y con una tasa de interés muy baja va a tener que ingresar a eso para poder eh, mejorar realmente la economía incluso los ingresos fiscales nacionales han bajado porque la mayor parte de las empresas no están produciendo y las que están produciendo están mutiladas porque no pueden trabajar el completo eh, el día completo ni el mes completo o sea que todo eso yo lo veo bien y va a tener que ingresar al mercado financiero internacional y al mercado financiero nacional para poder eh, enderezar la economía. Pidámosle a Dios por la salud de ese equipo que escogió Luis Abinader, comenzando con él, para que puedan eh, llevar el país, por otro rumbo, porque al venir la pandemia, ya un gobierno al salir, no podía tomar medidas sí. trascendentales, pero ahora sí, el presidente que tiene cuatro años por delante, puede tomar medidas trascendentales referentes al COVID-19, y medidas económicas también trascendentales. Nosotros, los ciudadanos, y eso yo le digo a los amigos televidentes, ahora no podemos nosotros esperar qué va a hacer el gobierno por mí sino que yo puedo hacer por mi país porque ahora mismo el gobierno está de que lo ayude qué yo puedo hacer por mi país que fue en la frase yo figuera o sea que eh, no hagamos grandes ilusiones pensando en que esto es un asunto de, de, de que ya vamos a estar en bonanza no eso hay que construirlo el, el, el trabajo hay que hacerlo día a día construido, pero algo también que de mucha esperanza para el país. El asunto, cuando él habla de que no va a haber borrón y cuenta nueva y de que tampoco para lo que entren ahora y que va a haber una procuradora independiente, precisamente, precisamente esa parte me quería eh, oír su opinión y es eh, referente a la justicia. Esa designación que se anunció ayer que era la más esperada de, de todas. Y precisamente esperó ya el día eh, antes, el 16 de bueno, ayer. Pero para, para los primeros lo primero funcionarios que, eh, que el gobierno eh, prácticamente nombró, porque los otros todavía no, no habían sido eh, eh, eh, nombrados. Eh, entonces, en esa misma línea, o sea, la opinión suya ya en el aspecto de la justicia, que es una, un factor determinante, para que este país pueda enrumbarse don Ufemio, por el camino que todos o la gran mayoría esperan en ese aspecto de la justicia, su opinión. Bueno, el, usted sabe que la procuradora, con las procuradoras adjuntas que le nombraron, va a hacer el trabajo de investigación. Por ejemplo, vi que, que, que están proponiendo el impedimento de salida a los que administraban dinero eh, para hacer las auditorías. Yo pienso que es un buen mensaje para los que van a entrar ahora. Y en la misma, el mismo merengue que le sacó Johnny a, a la gente del PLD, de, de, de, se lo puede poner para ellos porque tampoco pusieron nombre. La manera que se van, que se van, eso se le puede eh, poner. Eh, eso es genérico, eso es genérico. Sí, eso es genérico. Entonces, la justicia, nosotros tenemos que ayudar en eso. Pero la procuradora no va a hacer todo. Necesita el apoyo de los jueces y la justicia en el aspecto de, de, de los jueces no lo nombra el presidente, solamente nombra la procuradora y los fiscales. Así que esperamos una contribución de los jueces para que podamos tener una justicia creíble. Porque mire, estamos hablando por un de San Francisco. San Francisco tiene quizá un, un el mejor equipo de justicia. Porque si usted se pone a ver los jueces uno por uno, son gente probos, gente eh, de conciencia, gente buena, gente del pueblo. Pero cuando se habla general de la justicia, entonces ahí caen ellos también y no sí. es así. Yo pienso que, que la justicia debe ser respetada, pero también debe a respetar. La policía debe ser respetada, pero también debe a respetar. Así es. Entonces, eh, vamos a dar ya la parte del, del comercio, ya en la, para la parte final, porque me gustaría también oír su opinión, sobre todo de la parte que usted maneja, que es comerciante, la parte del comercio, lo que le augura, lo que se puede esperar en esa área, sobre todo en medio de esta covidialidad que vive el país, vive el mundo, por la manera muy especial. Y además, Víctor, que, que una de, la, de, la, de las cosas que peor que el COVID, que esta pandemia ha sido la corrupción, que... Eh, rampante de nuestro país en los últimos 16 años, y si tú te fijas, hablando de, de comerciantes, hablando de empresarios, se, dan, se nos hemos dado cuenta que en 16 años, 20 años, los, los funcionarios y los ministros se han convertido en empresarios, o sea, son, son eh, eh, trabajan en el gobierno, y, o sus familiares más cercanos se convierten en empresarios, o sea, tenemos empresarios y funcionarios y, al mismo tiempo, o sea, eh, una competencia totalmente desleal y, y por lo tanto, tiene, mide el grado de corrupción que hemos vivido en los últimos 16 años en este país. Sí. nosotros sí. hemos dicho, bueno, desde que oficialmente el PRM, el Río ganaron las elecciones, hemos estado nosotros, a, a través de este medio, eh, esperanzados y esperando, porque tenemos 16, 20 años sin que San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, tenga un representante, una voz donde se toman las decisiones que es en la estructura que conforman los, los presidentes. Una vez más, hasta este momento, no tenemos nosotros un, una figura de la provincia de Duarte, eso ya en lo personal, digo yo, que sea la voz que nuestra, de la provincia de Guarte, donde se toman las decisiones, que es en esa estructura que forma el gobierno. Una vez más, pasa lo mismo, ¿no? vamos a decir, el gobierno hoy se inicia, pero yo soy de los que tengo todavía la esperanza de que eso pudiera suceder, porque hemos estado huérfanos nosotros durante los últimos 20 años, salvo algunas excepciones, de que alguien nos represente en lo, en, lo, reitero, en lo que es la estructura del gobierno. Su opinión con respecto a eso. Bueno, eh, normalmente los únicos dos gobiernos que han pensado en San Francisco para nombrar personas aquí, fue el gobierno de Hipólito y el de Lionel. Por ejemplo, Lionel, en un gobierno de lo de él teníamos a un ministro de salud pública de aquí. Sí. Usted iba, eh, los ingenieros García ocupaban cargos importantes en, en la OISOE y en, en, en obras públicas, en INAPA. En el de Hipólito uno iba a la capital a resolver cualquier cosa, y era recibido por Siquio NG de la Rosa, que era ministro administrativo de la presidencia, y también con Hernani Salazar, que estaba también en la OSO, y resolvía. Yo espero que Luis abinader sepa que aquí hay gente seria, gente seria de su partido, claro. de otro partido también, sí. y que lo nombre. Vi ahí que nombraron a Alexis Paula en la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, y que nombraron a al, al, al diputado Olmedo Cava. Olmedo claro, en el INDRE. En, en el INDRE. Ya son dos cargos. Por ejemplo, el INDRE tiene mucho que ver. Pero el INDRE, INDRE es una, es una, una dirección. Una dirección. Vale. Es una dirección, pero tiene, tiene su presupuesto. También el éxito en, en la Oficina de Desarrollo de la Comunidad tiene su presupuesto. Y, y si de la comunidad, aquí hay comunidades que hay que desarrollarlas. Sí, que hay que desarrollarlas. Pero, desarrollarlas. Que pero yo espero más nombramientos ya que en los ministros no tocamos, que por lo menos las direcciones sí toquemos, porque realmente San Francisco no debiera ni votar por ningún partido, porque aquí sí. no nombra nunca gente de aquí. Yo creo que... Me gustó, a... me gustó eso que usted dijo, que sepa el presidente que aquí hay gente seria del PRM y del Norte Reino, o sea, para que seamos tomados en cuenta. Sí, yo pienso que la próxima huelga debe ser cuando una huelga para no votar, porque si votamos y llevamos los gobiernos y los gobiernos no, no nombran gente de San Francisco, entonces no vale la pena. A veces uno, uno visita un, un departamento de, del gobierno y lo tratan como si uno estuviera buscando empleo, eh, una forma irrespetuosa. Por ejemplo, nosotros fuimos, el señor gobernador eh, Juan Antigua, que hizo una buena, buena gobernación, el padre Isaac y yo, donde Gonzalo Colanco, que era ministro de Obras Públicas, para hablar sobre la carretera de Tabalero y otras cosas más. Y nos estuvo dando vuelta, dando vuelta y diciendo que voy lo voy a recibir en exito. Hasta que al último dijo, lo voy a recibir en, en, en aeroambulancia a las 3 de la tarde. Y a esa hora uno sin comer. Y a las 3 llamó que no, que no podía recibir. ni al gobernador y al padre Isaac. ¿Usted sabe por qué? Pues, ¿por es no? Eso a mí me hirió muchísimo. O sea que, que yo pienso que Macorina siempre está representado, porque nosotros somos un pueblo que no pedimos. Nosotros, nosotros aportamos al Fisco Nacional. Si todas las provincias del país fuesen como nosotros, el país estuviera sombrancero porque nosotros aportamos al Producto Interno Bruto muchísimo. Y nosotros aquí no hay que darnos nada. Nosotros que queremos que nos dejen trabajar nada más. Usted sabe que eso es una, fue uno de los, de los problemas más serios que, que hubo en la pasada, eh, el pasado gobierno, donde se creían que pues, eran la, la, la última Coca Cola del desierto y que, y que prácticamente no tenían forma de perder y que el el gobierno el Estado, el gobierno y la República Dominicana era totalmente del Partido de la Liberación Dominicana. Y no solamente, eso no fue a ustedes solamente, todos los funcionarios tenían la convicción de que ellos estaban por encima del bien y el mal, y, no, y que el pueblo prácticamente nunca tenía la razón y que nadie, era eh, todo el mundo era imprescindible, y que solo lo imprescindible eran eran los funcionarios. Y mira cómo se lo devolvió el pueblo en las en la pasadas elecciones. Eso, eso no es a usted solo, eso sí, le pasó eso a precisa. todo el mundo que, que, ha, que ha ido a una oficina pública del Estado. Precisamente por, lo, precisamente por lo que acabamos de decir, por no tener a nadie. O sea, una gente que por ejemplo, si hubiese habido alguien, como usted acaba de señalar, don Eufemio, cuando estaba, por ejemplo, así que fue el ministro de la presidencia, y usted se ve con la necesidad de hacer cualquier tipo de gestión en beneficio de este pueblo, pues seguro que no hubiese tenido problema por lo menos que el ministro correspondiente le recibiera, porque tiene alguien, una gente que nos represente. Para no tener a nadie, tenemos que andar mendigando. ¿Sabe quién, ¿Usted sabe quién fungió como coordinador entre San Francisco y el gobierno? El señor senador Amica Romero. Todo el que necesitaba visitar un funcionario en la capital tenía que saber a través de Amica Romero. Amica Romero no buscaba, a mí me llegó a buscar dos o tres veces eh, en cualquier punto que hiciéramos de referencia para reunirnos y no introducía a los, a, a, a los despachos de los funcionarios, incluyendo el Palacio Nacional. Eh, da pena, ¿verdad? Que a mí Pero pero, no pero que lo que yo a mí que no lo que me yo, mí, yo lo digo, ok, yo no es digo no eso. como coordinador Pero que eso no debe ser, señores. Usted es un ciudadano que paga impuestos, un ciudadano respetable, un ciudadano que eh, el presidente no está, está por encima de usted. El presidente tiene un cargo. Pero el presidente no puede ser mejor que yo, ni peor que yo. Somos es que iguales, somos ciudadanos. Es más, él este es mi empleado. Es empleado él vosotros. es mi empleado. Y eso es lo que hay que ver aquí que aquí hay que acabar con ese caudillismo y esa cosa de que el presidente está por encima de bien y mal. Vamos a, la, a, la, a las a otras naciones donde no existe eso, donde el presidente ni siquiera paran para un semáforo para que él pase. Tiene que esperar su cambios de semáforo, como todo ciudadano. Eso es, es lo que un, tenemos que entender. Es un empleado público, es un empleado Eso es lo que, que tenemos lo que hago entender. Day, hago yo. Claro, no, te, no endiosarse en los puestos como se ha pasado, como ha pasado en, este, en, en estos en esos últimos gobiernos. Es. Finalmente, don Eufemio, la parte del comercio. Las expectativas de don Eufemio como un experto en esta área, eh, ¿qué avisora don Eufemio que pueda que pueda cambiar a partir de hoy en el aspecto comercial en la República Dominicana y tal vez de manera especial en la provincia Duarte? Bueno, lo primero es que eh, para el comercio pequeño, el comercio de una cadena, los colmados son los que le venden al consumidor y los colmados le compran a los otros negocios. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, a partir de marzo? Que la tarjeta de solidaridad, el Veripon, se lo han dado a las grandes cadenas. Entonces, eh, la, la tarjeta es para gente pobre y los pobres no van a comprar a las cadenas. No deben ir a comprar porque tienen que pagar los pasajes. Pero además, a veces yo no sé comprar en cadena nunca porque yo no, no encuentro nada, tengo que estar preguntando. Entonces, que vuelva otra vez la tarjeta de solidaridad a los colmados. Y se dice el presidente, que lo va a mantener todas las ayudas hasta diciembre y que de ahí para adelante viene el doble de lo que daba. Y, porque ese dinero no lo da el presidente. Eso viene de fuera. Eso hay un, un presupuesto para eso. Yo espero que, que, que se cumpla eso y que las tarjetas vuelvan a los colmados para que la, los productos le lleguen al consumidor rápido, directo. No es lo mismo una mujer que tenga que gastar 200 eh, o 300 pesos en el salón para coger para una cadena. Eh, que en el colmado va, que le queda al lado. No tiene ni qué pena ni siquiera mucho menos ir a, a un salón. Pero además, la, la cadena vende muy caro es más, sí. más barato que en la cadena, Ufé, la cadena que pagar el aire acondicionado y los lujos Don usted ha tocado un tema que ha sido clave, que nadie lo ha mencionado vamos a esperar que el hecho de que hayan incluido las cadenas en la tarjeta de solidaridad haya sido solamente por este momento que estamos pasando difícil. ojalá y sea así y que como usted dice, vuelva la tarjeta, se le devuelva ese pulmadero, primero que donde el pobre tiene acceso a ir, pero también dinamiza la, la, los movimientos en ese formado que eso debe ser la, la esencial o sea que eso que usted acaba diciendo estamos 100% de acuerdo, es la primera persona que oigo referirse a esa situación, ciertamente la tarjeta de solidaridad la trasladaron a las cadenas y es difícil para, que, para los que tienen acceso a, a, a poder acudir, acu así es Exacto. no hay además que, que los formados eh, mantienen yo que soy como yo llamo siempre, pulpero desde los seis años. En los colmaderos hemos mantenido tradicionalmente una relación con los vecinos. Antes llamaban a uno a las tres de la mañana, oh, bueno, que me vende un mejoral. Había que meterle un mejoral porque tenía fiebre la persona. O présteme 20 pesos porque tengo que ir al médico mañana temprano. O se llevaron a cularme que al médico. O sea, el colmadero es un sirviente de la comunidad. Es un apoyo a la comunidad. Entonces vamos a apoyar los colmaderos para que se expanda el dinero y les rinda realmente a los consumidores que reciben la tarjeta. Y algo que, que sería importante que lo, que lo mantengan, porque no lo estaban haciendo así, que se mantenga, que la tarjeta sea para los pobres, que no sea para los partidarios políticos, sino para los pobres, no importa dónde vengan. ¿Quiénes deben coordinar? ¿Quién requiere y necesita una tarjeta de solidaridad? La Junta de Vecinos, las iglesias, las asociaciones de padres. Todo eso se sabe quiénes son. Porque hay gente que vive en un barrio, pero no necesitan eso. Hay otros que lo necesitan. Entonces, eso hay que curiñarlo. No darlo de qué partido tú eres, sino tú eres dominicano y tú eres pobre. Vamos a ayudar. Así es, don Eufemio. De verdad que nosotros feliz y contentos. Primero por los temas que hemos tocado con usted y segundo, porque cada vez que uno saluda a un amigo, un hermano, en medio de esta situación pues se siente feliz y contento. De verdad que nosotros agradecido de usted y que Dios lo tenga siempre eh, con mucha salud para que sigamos desde nuestro... donde podamos hacerlo seguir aportando a la sociedad. Gracias don Eufelio por compartir con nosotros la idea de... Hoy. Gracias por la invitación y que Dios los cuide. Amén. Que así sea. Don Eufemio Vargas Lima, empresario dominicano y Franco Macon.